Pa Buongiorno amici, muy buenos días de Juan Pablo El giorno de hoy voy a hacer un circuito per la esquina En español, la espalda Puesto 5 ese ejercicio lo voy a hacer con cuesta 13 Con el t con cuesta 13 que tú lo puedes portar eh, a ovunque Donde tú vayas, a laboro en vacanza, en, la, en palestra En cualquier parte puedes portar en eh, cuesta 13 que es muy eficaz para elaborar la fuerza, la resistencia y la inestabilidad en nuestro cuerpo El Giorno de hoy, como he dicho prima, 5 ejercicios solamente per... La esquina, pio avanti, y faremos unos ejercicios per la espalda. Un saludo a Massimiliano que me ha dicho: Pablo, ¿por qué no faen un entrenamiento con el T-Rex para, para esquina y espalda? Va a ver, va a ver, Massimiliano, el giorno de hoy. Inicio con esquina, pio avanti, y faro con la espalda. Con estos cuatro, cinco ejercicios que vamos a fare hoy, voy a utilizar eh, siempre eh, mi, oh, mi timer, un método. Vamos a, a, a elaborar eh, 40 segundos de. De, de, de laboro con 30 segundos de recupero, así tú prendes un gocho de aire y te preparas para hacer el nuevo ejercicio. Vamos a iniciar eh, un poquito con moviendo los brazos, los... Eso, eh, así, abro, chiudo En este ejercicio de la espalda también se sentirá un poquito la, la tensión del bicipiti, porque un músculo labora solo, pero siempre hay un músculo principal que fala, digamos, el mayor esfuerzo. El mayor esfuerzo hoy lo fa la esquina. Ok, vamos a cambiar un poquito. Vamos a cambiar un poquito. Abro, chiudo, abro, chiudo, abro, chiudo. Vamos a hacer. voy a, Oye, ejercicio lo voy a repetir tres volte, tres volte, tres volte, con tres volte. Oye, no se Yo lo voy a hacer 40 segundos, 30 segundos. Tú a casa lo puedes modificar. Puedes hacer un minuto, dos minutos de reposo. Lo importante es hacerlo. Hoy dar un poquito a la esquina porque consigo guardar un poquito el ejercicio. Ok, perfecto, perfecto, abro chiudo, ta ta ta, ta ta, vamos a iniciar, inicio, inicio, ok, voy a meter mi timer, y vamos a iniciar. vamos a hacerlo lentamente, lentamente, sin fretta, 40 segundos, que si tú fai 10, va 10, si fai, 15, si fai 15, si fai 2, va bene, va bene, perfecto, vamos a iniciar, vamos a iniciar solamente con un solo brazo 3, 2, 1, via! con un solo brazo de esta forma vamos a hacer este va lentamente siempre dirito dirito dirito dirito solo uno tra tra Petto, pecho, guarda tiro peto tiro petto avanti ok aquí un giletto así guardate medio lentamente. Sí. lentamente lentamente lentamente noche fretta noche fretta sí, tiro tiro respiro profundo tiro si sí. guarda pie de siempre Sí. si sí. Ok. perfecto 25 segundos 25 pero de variato que 30 25 ahora voy a cambiar de brazo vamos a cambiar de brazo en este momento estamos haciendo la prima la prima vamos a hacer tres con de ogni ejercicio vamos a fortalecer cuela cuesta cuesta esquina la forta fuerte, así nos ayuda. Aunque mejorar la postura, no va. No va. Se va, se va. Dos, dos, vale. Lentamente, lentamente. Guardate la esquina. Ah, guarda. Ta, tira, tira, tira. Sí, fuerza. Láchate, andare, lentamente, lentamente en dietro. Sí, sí. Écolo, eh. Guarda, ¿Sí? bueno, guarda como tira ahí la izquierda. Sí, sí. Hoy no echa el sol. El sol soy tú. Ah, tira, tira, tira, tira. Tira, sí. tira. Ok, perfecto. Hemos faltado nuestra prima. Vamos a hacer nuestra segunda. Segunda. y preparo para cambiar de brazo. Gracias. Y como he dicho prima, en estos ejercicios también se ve involucrado el bichipite, y va tensiones al, al expostar el, el peso que estamos laborando con nuestra propia fuerza de nuestro de nuestro cuerpo. Ok, se va nuevamente. Nuevamente se va. Sí. Lento, lento, lento, lento, lento, lento, lento. lento. Echando lentamente. Sí. Cuerpo dirito, dritto, ta Sí. Sí. sí. Esperamos que este árbol no, no me haga scherzo. Forza, forza. Ok, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Vamos, vamos, vamos. Uh. Uh. Lento, lento, lento. Sí. Forza. Sí. Uh. Sí. Perfecto, vamos a cambiar de, de, de brazo, de brazo, cosí con esta espalda viene, no, no, no lo so posare, no lo so posare, va ver, debo para un corseto como, como, como posare, pero sí es importante abrir un poquito espalda. Cosí la espalda, cosí la esquina se ve grande y larga, perfecto, Se va, se va, dirito, dirito cuatro, cuatro. uno, tiro. Importante, guarda. Tirar el pecho, no esconder el pecho, tirarlo tirarlo tirarlo fuerte. Sí. Guarda como la hora la esquina, guarda como la hora la esquina en este ejercicio. Sí. Ah. Cuesta este es nuestro segundo. mancanos el próximo, el próximo, nuestra próxima serie. Yo con estos ejercicios los consigo de hacerlo al menos de de dos vueltas semana. Sí. Sí. Lento. Sí. Okay. ok, perfecto. Vamos a hacer nuestra próxima serie, nuestra próxima serie, nuestra próxima serie, nuestra próxima serie y luego cambiamos de ejercicio. Luego cambiamos de ejercicio. Lo importante en todo esto es estimular la, la esquina por diferentes ángulos y no solamente hacerlo un solo ejercicio rematores, ¿no? Ahora que la inestabilidad. Sí sí sí sí sí. esto se sentirá un poquito, dai, lentamente. Sí sí sí, vamos, fuerza. Ah, sostiene. Lento lento lento. Salgo. Sí. yendo, yendo, yendo, Andiamo. Sí. Sí. Sí. Ah, fuerza fuerza. Ah. Se siente el brazo. Se siente, se siente. Se siente. Vamos no, no se mola. No se mola. Vamos, fuerza, fuerza. Ah, ok. Ok, cambio, cambio de brazo. Cambio de brazo, cambio, cambio, cambio, cambio. Oiga, se siente la esquina. Aunque dio bichipite, ya se siente, se siente. Vamos a hacer cinco ejercicios monto variados. Variados para estimularlo por las diferentes partes, por diferentes zonas de nuestra mi esquina ok, último, último, último, último. ultimo la último. plenso, cuadro igual. no se freta prendo el gocho de aria lo expulso prendo el área. eco eh lo ideal sería una respiración voluntaria prendo el área. lo puto Ok. Forza. Fe. Ok. Fe. Ah. Fe. Okay. Perfecto. Ahora vamos a hacer otro ejercicio muy diverso. ¿Qué ejercicio vamos a hacer en este? Vamos a fare el este, vale. Vengo, vengo, qua. Toco, vado dietro, lo que mayor riesca, lo mayor riesca. Con si el rango de movimiento va a ser più, più largo. Se va a sentir più la fatiga, pero piano, piano, piano, piano. Noche es feta. Toco. Largo. Toco. Largo. Toco. Vado più avanti, vado più avanti, se siente più. Toco. Toco. Sí. Toco. Madre de Dios, madre de Dios. Habíamos esquina de Butafori. Está diventando grande, está diventando grande con puestas de ejercicio. Si tú seis constante, vas a ver el resultados resultado. Y no solamente con hoy, te viene la, la, la, esquina, la esquina larga. Toco, toco, toco, toco, toco, Toco, Meciendo. toco, toco, toco, toco, toco, toco. Vale. Uh. digo yo, que lo importante es, es ser el constante porque tanta gente fa una sola vuelta y dice no, yo no veo niente no veo niente, tú tienes que te de, de, de fa los de dos vueltas a semana, al menos tres meses así uh. va andiamo uh. Massimiliano directo va toca, toca, toca Toca, toca, perfecto, perfecto. Habíamos hecho nuestra prima, nuestra prima serie, vamos a hacerla nuestra segunda serie. Oni serie la fatiga se siente de più pero tú, ¿qué cosa haces? Te concentras, tú dices, yo puedo, yo puedo, yo puedo, no muelo más, lentamente. No importa que tú lo hagas 3, 4, 5 en 40 segundos, importante es hacerla. Tojo, tojo, largo, largo, largo, largo, guarda. Guarda en el brazo mío, guarda en el brazo mío como se estira, guarda, largo, da da, da. da. da. tiro, da. tiro. Uh. Eran unos yornos que era confuso, hoy que vengo, noche al sole, come, Mike toca nuevamente Va. Ah. toca ok esta es nuestra segunda nuestra segunda serie nuestra segunda serie Siempre directo, directo, directo. Oiga, ya. ya. ya siento la espalda. Ya, ya. La esquina ya, una ya. Abro, abro. Abro largo, largo, largo, largo. Tra. Tra. Lentamente. Tra. Oiga, ahora elaboramos lo que es la inestabilidad. El equilibrio. La fuerza. Aunque un poco de resistencia. Ah. Continúa. Eco es. Eh. Sí, toca, toca, toca toca Uf. toca toca toca ah. toca ah. madre de Dios, ok, iniciamos, sí, sí, sí, sí, sí. vamos a hacer la última, la última Per cambiar de ejercicio la última para cambiar de ejercicio la última, la última ¡Ah! no se mola, più, no se mola si tú ancora no te has inscrito a este canal sí. inscríbete a eso, ayúdame a crecer échame tu comento toco okay. Toco Toco Toco Toco Toco Toco Última, no. última Última, última, última Última, última Última serie, Última serie, cambiamos de ejercicio Ok, no se mola mai tú sei potente fuerte, andiamo Última, última, última Dirito, dirito Dirito, siempre dirito ah. Recuerda que piego el ginocchio, siempre directo. Toco avanti. Toco, toco, toco, toco, toco. Toco, toco, toco, toco, toco, bravo, bravo, bravo, bravo. Bravo, bravo, bravo. Sí, sí. Sí. Sí. Sí. Sí. sí. sí. El próximo ejercicio que vamos a hacer, vamos a aprender que uso el TRD. Vamos a hacer esto: tiro por un lado, largo, tiro por otro lado. Tanto puedes guardar que yo lo faccio lentamente, lentamente, lentamente. Vamos a aprender lo que uso, que uso, que uso, que uso, que uso, uso, tiro, así, tiro, vuelvo vale, vale. vale por uno, cambio, cambio. Cambio. Sí. Más. Sí. Ah. Se va. Tiro. Tiro. Ah. Tiro. Sí. Tiro. Ah. Tiro. Ah. Se ah. la falle. Sí. sí, sí, ok, perfecto. Vete yo siempre con un rematorio, ¿vale? tra, tra, tra, con la banda, con, con el tiro y guarda, estiendo directo y me así, tra, tra. Me ayudan que con la fuerza de mi abdomen, importante. Tirar el peto, el peto, el peto, no escondelo Tiro el peto avante y abro el espalda. <risa> nuevamente, nuevamente, va. Tiro. Tiro. Lentamente, lentamente. Noche freta Va. Sí. Sí. Ah. Sí. Uh. Uh. Uh. yo le digo domani no domani no se siente el ejercicio hoy no se siente aunque yo lo siente uh. uh. uh. andiamo Sí. ok perfecto perfecto manca uno y cambiamos de ejercicio sí, sí. manca uno y cambiamos de ejercicio manca uno Ah, ya. Yo, después de esto, voy a hacer un poquito de, de gambe, gambe, gambe. Voy a, fare, voy a gamba, un poquito, así equilibrio la parte superior y la parte inferior está <risa> Último, último, último. Vamos de esta forma, Ok. Tiro, tiro, tiro. Palo lentamente, lentamente, lentamente tiro y echando, echando lentamente Tra. Tiro lentamente, lentamente Sí Sí ah. Ah. Sí Tiro Tiro Tiro Okay. perfecto nuestro próximo ejercicio es el otro ¿Vamos? ¿Qué vamos a hacer en este, vamos a hacer vamos a hacer el el solito rematore, el solito rematore. basta salgo un segundo y escendo lentamente vamos a hacer el de solito, de solito vamos a hacer este ¿vale? so, ¿Qué ha sucedido Mira Abro. Lento, lento, lento. Abro. Abro. Lento. Lento. Abro. Abro gomito, guarda. Abro gomito. Lentamente. perfecto, perfecto dado un poquito la esquina porque así guardate el ejercicio ¿no? yo como grabo da solo no no alguno que me fa la represa <ríe> pero me perdonate me importate que guardate el ejercicio que el ejercicio venga fatto bene, lentamente, sin zapretas como te digo prima, tu puesto lo puedes repetir de 2 a 3 vueltas a 7 <risa> ok, está en posición de mano acá lento Abro. Si yo me inclino de piu, voy a hacer più fatiga. Va a de piu la, la, la esquina. Lentamente. Lento. Prendo el área. Prendo el área. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Inhalo. Perfecto, manca el último, el último, el último, el último, el último, el último, el último, el último, el último, 60, no, 60, 60. Hacemos para nuestro, nuestro timer, nuestro timer. He faltado 4 ejercicios, si son un, cinco, si son ancora de più, pero por hoy va a venir así. Cuérdate, va. Ok. Eco, eh. Sí. Forza. No te preocupes, lo falo lentamente. A tu ritmo, a tu ritmo. Siente el ejercicio. Contrae el glúteo y al pecho fuori, así me un poquito la schiena, la postura. Ok, perfecto, nuestro último ejercicio, nuestro último ejercicio, será un poquito más, no más, más fatigoso, pero será un poquito más, más, más duro, <ríe> más bello, más bello. Mira el ejercicio que vamos a hacer, nos vamos a meter en esta posición, en esta. Y encuesta ¿Qué voy a hacer tiro así posiciones posiciones cuote voy a la posición a ah. esto salgo me mantengo uno, dos y descendo va si sí. continua ah. ok Continua, continua, que ahora la mano que me estanca. Va, nuevamente va. Sí, te va. Ah, tipo como un abdominal. Va. Sí, nuevamente. Madre de Dios, en este ejercicio, se siente tanto oh. la fatiga. Se siente. Tú no debes molar este es nuestro último ejercicio, cuál se conoce cuánto seis fuerte y si voy a ver el resultado y no puedo emular eh, a la, al último ejercicio, aunque <ríe> okay, yo me estanco yo me estanco yo me estanco, vamos, vamos, la la Y lo voy a hacer de esta forma. Se siente, se siente, se siente, te sientes. Te te sale, sale, sale. Se siente. Salgo, salgo, salgo. Tra. Se siente. Sale, sale, sale, sale, sale. Pa. Sal se Salgo con la fuerza de brace, ah. Esta es una picola modifica, normal. Ah. Uf. Uh. Madre de Dios. Madre de Dios, no lo siento el abrazo, no lo siento, esta será nuestra última serie, dai, andiamo, andiamo, esta es la pull, la pull. esta es la spool, se siente, guarda, vale. tra, salgo, tra, ah. vamos, vamos, último esfuerzo, último esfuerzo, último, último, vamos, andiamo, andiamo, va, la pull, guarda, vale. la pull. salgo, sí. Vamos a parar. Due en y dopo dos seduto Tra. Seduto, seduto, va. Ma. Me siento. Salgo, salgo, salgo. Salgo. Tra. Tra. Me siento. Me siento. Me siento. Forza, forza, forza. Tra. Normal, normal, normal. Sí. Normal. Normal. ¡Ah! ¡Ja ah, ah. la habíamos fatta. Ya la habíamos fatta. Maximiliano, no hay fat o no? <ríe> Guarda, que tú eres el culpable que más de esto fare cuesta. <ríe> ah, ah, ah. Gracias, miles Tú, de las personas que han hecho cueste ejercicios, ejercicio per la esquina. Aunque siento el <ríe> No te olvides, de hacer de, de un poquito de stretch. De stretch, vamos a hacer un poquito de stretch de hacer este ejercicio al menos de 2 vueltas a semana 2 vueltas, tú puedes modificar la, el tiempo, tu lo no puedes hacer sin, sin, sin el timer puedes hacer 3 de 10, 4 de 10 de 15 todo depende de tu capacidad ok, un poquito la esquina indietro la espalda indietro, avanti Su y inyuno abro chiudo, abro chiudo perfecto por el giorno de hoy habíamos finito. Miles y miles y miles gracias a todas las personas que, que guardan con este canal, que se han inscrito o que no se han inscrito. De cuore, Pablo.